Una vez que termine de estudiar, ¿qué voy a hacer? Si voy por lo que me gusta, ¿voy a tener posibilidades de trabajar después? ¿Cómo imagino el mundo laboral? Si pudieras trabajar de cualquier cosa, ¿qué harías? Me gustaría jugar al me gustaría joven, ser gimnasia, a mí me gustaría ser bailarín, me gustaría viajar. ¿Cuáles son mis expectativas? Quiero que me digan lo que tengo que hacer. ¿De qué quiero trabajar? ¿De qué quiero trabajar? ¿De qué quiero trabajar? ¿De, ¿De qué, qué quiero, quiero trabajar? trabajar? Yo me imagino trabajando, eh, bueno, en, con un grupo de personas, en un estudio de arquitectura y lo veo súper diferente a cualquier trabajo rutinario. Por ejemplo, yo te contaba que quería ser contador en un principio, pero después me puse a pensar no me veo en un trabajo rutinario, escribiendo, haciendo cuentas todos los días y es, la arquitectura es diferente vos proyectas algo y después ves el resultado me parece mucho más lindo me gusta la construcción me llama la atención aparte es como que me desconcentro en ese tiempo que estoy labrando es bueno y, y aprendí todo gracias a mi tío a laborar, mi tío que vive acá en Loma, fue uno de los que más me enseñó a labrar también, ¿viste? enseñó a pegar ladrillos cómo revocar y varias cosas así así que eso es como que no sé, me guía como para seguir, ¿viste? Me gustaría mucho ser docente, ejercer como docente, me encantaría. El otro día conocí una universidad de arte y dije quiero trabajar acá, quiero vivir en este ambiente siempre. La, digamos, el proyecto sería que vaya a conseguir terrenos, lugares donde la gente pueda construirse con un. con un donde tener una cama, un baño, un baño, o sea, también va de la mano con cuidar la tierra, ¿no? porque creo que todo está de la mano, no podemos estar pensando cuidarnos a nosotros cuando estamos arruinando todo a nuestro alrededor. Si tengo que pensar en nosotros, en la explotación de los trabajadores y qué sé yo, voy a pensar en los animales, voy a pensar en la tierra, voy a pensar en el aire, voy a pensar en todo. Si no, no sirve de nada. Creo que es interesante cómo ha cambiado en los últimos años el, el, el campo laboral. Un poco porque se han, se han roto estructuras fijas que, que creo que había, ¿no? Como que antes había cierta estabilidad en lo que uno estudiaba y el trabajo que te podía dar de, de por vida casi y ahora es todo mucho más, más volátil, más, más líquido si se quiere. Así que creo que está bueno pensar en, en, en diferentes ciclos de, de vida y en diferentes formaciones a lo largo de, de toda la vida. Me encantaría hacer construcciones sustentables que, que se incorporen bien, digamos, con... Según el, el ambiente en lo que lo estás haciendo. Por ejemplo, en Bariloche no puedes poner un rascacielos ni nada parecido. Yo creo que a donde me vaya, yo con un título de maestro mayor maestro de obra puedo laborar. Porque en todos lados, en un pueblo más chico, va a haber construcciones. Entonces, como que vas, puedes conseguir un laburo con construcción, porque es algo que no para, por decirlo así. También te gusta mostrar lo que sabes hacer y te gusta adquirir los conocimientos que tienen otras personas. Entonces, también que sea un intercambio de conocimientos mutuo entre, entre, entre todos. El poder llegar a un pibe o a una piba eh, de cierta manera, poder ayudar en algo, poder acompañar en algo. Eh, nada, y me gustaría mucho sí, sí. estar en el aula y poder eh, ser la profesora que acompañe, ¿no? la, la dictadora que se pare y al frente y sea ta, ta, ta, ta, ta. Y sí, me lo imagino de ese modo. Creo que las nuevas tecnologías han posibilitado que, que, que surjan nuevos, no sé si oficios es la palabra, pero sí nuevos roles, especialmente en, en, en la gestión de la información y en la comunicación. ¿no? Eh, ahora queda en cada uno ver cómo aprovechar esa deslocalización que viene de la mano con, con, con, con Internet, básicamente, y cómo poder aprovechar y cómo poder generar eh, empezar a generar trabajos un poco más distribuidos a nivel geográfico, ¿no? que no todo tiene que pasar por las grandes urbes y que puede, eso puede tener como una réplica en ciudades medianas donde hay muchísimo capital humano y ahora también están las herramientas. Creo que eso es un golazo que tenemos que empezar a aprovechar eh, a nivel de, de salida profesional eh, post universitaria. ¿no? Iba a ser geóloga. <risa> Sí, me la pasaba, tenía en mi mesita de luz un cajón lleno de piedras, pero piedras cualquiera, o sea, no eran piedras, ¿sabes qué una piedra? De hecho, me acuerdo que mi mamá una vez tenía cachos de cemento que me dijo, Luna, esto no son piedras, ¿qué haces qué con esto acá? Y nadie decía que iba a estudiar eso, que iba a ser geólogo.